Buenos días, hoy quiero hablar un poquito de una experiencia que creo que todos conocemos en una manera u otra y primero algunos ejemplos cuando puede ser que uh, también a ustedes ha pasado que se siente algo un poquito raro en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros no, no tuvimos la oportunidad de uh, realmente uh, hacer vacaciones, no tenemos la oportunidad, puede ser por dinero, puede ser por diferentes razones, y, y una amiga nos manda. Todas estas fotos del mar y de la isla y de su cabaña y de cómo están en el restaurante disfrutando, ¿no? Ahí como cuando el sol baja y todo esto, ¿no? Y recibes todos esos textos. Y sí, en una manera sí sientes que, ay, qué bonito que mi amiga puede disfrutar esto. Pero hay algo otro, como hay algo otro que, que, que sí, qué bonito pero como no como algo bloquea un poquito simplemente este gozo ¿no? otros momentos todos estamos en el trabajo y viene el jefe y da un reconocimiento a, a un amigo en el trabajo y, y tú sientes que ay, pero ¿por qué le dice a él y no a mí? raro este yo, yo hice exactamente el mismo trabajo y de hecho yo le ayudo yo lo ayudé yo lo ayudé ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué ahora eh, él está algo importante? ¿se siente ahora aún más importante con todo esto? ¿No? puede ser sí, puede ser Conocen esto, puede ser que no. Pero hasta en grupos espirituales a veces pasa, ¿no? Como uh, algunas personas que están más cerca al maestro, a la maestra, y, y de repente, ¿por qué? ¿Por qué ellas pueden estar tan cerca todo el tiempo? ¿No? ¿Por qué ellos tienen acceso? ¿No? ¿Y yo no? ¿O otro, otros ejemplos son como regalo, con los regalos que a veces recibimos, alguien recibe un regalo que nosotros vemos como, sí, también como un reconocimiento, un elogio en forma de un regalo o algo muy como bonito y que nos gusta mucho. Y que lo que nosotros recibimos es como una, una carta, por ejemplo, y el otro recibe como una estatua de tara o de buda muy bonito muy fino y nosotros sentimos que, por qué ¿Por qué ella reciba esto yo no o oh, sí oh, sí qué bonito este buda como mirando nuestra tarjeta no así que todos esos diferentes experiencias que yo creo que todos en un otros, uno u otros momentos podemos reconocer y creo que es bueno que ustedes tienen sus propios ejemplos porque tenemos también un poquito nuestros campos a donde pase más fácil que esta experiencia de envidia surge ¿No? y creo que es bueno detectar a dónde está nuestro campo a dónde la envidia tiene mucho um, Mucha luz y mucho poder y mucha presencia. Y si realmente miramos, miramos qué está pasando en este momento. En este momento que recibimos estas fotos, fotos de nuestra amiga o hermana eh, de la vacación y miramos adentro de nosotros qué está pasando. ¿Cómo se siente? Cuando no simplemente podemos gozar en lo que recibe el otro o, sí, o lo que lo bueno que pasa al otro. ¿Qué, qué pasa dentro de nosotros? ¿No? Y creo que probablemente tenemos diferentes reacciones físicos, ¿no? no sé no, yo conozco esto como, se, como el estómago se hace como un poquito duro y chiquito y como una piedrita como se siente una piedrita aquí adentro en el estómago o, o a veces es, es, es sí como se hace algo un poquito tensa y nuestra mente se hace muy chiquitín muy chiquitita no como de repente como Sí, como hay un, una sensación bastante desagradable, si <risa> sí, estamos realmente honestas, ¿no? Así que creo que es muy bueno de realmente ver qué está pasando en este momento. Porque simplemente ya reconocer cómo, cómo se siente y que realmente no es algo muy agradable, ya nos puede ayudar de, de ver, qué okay, puede ser que es bueno hacer algo al respecto ¿no? Cómo... Cómo yo quiero pasar mi vida ¿no? con, con, con esta sensación ¿no? de, de, de la mente muy muy chiquita y muy como, ¿por qué ¿no? Es como, como toda la cara y todo se, se hace, ¿no? como en una manera que creo que nadie de nosotros quiere eso. No, no creo que alguien puede decir, yo quiero ser envidiosa. <risa> no, es un, no es una sensación agradable, ni mentalmente ni, ni físicamente. ¿no? Y a, aún más loco siento que, que la envidia muchas veces pasa con gente que amamos, que, que son muy cerca a nosotros. Si, si alguien tiene vacaciones, eh, el eh, vecino en la calle, no sé, ahí 14 más calles a, a, adelante, si escuchamos que él tiene sus vacaciones en el no sé, ahí no se puede decir en el Caribe, ¿verdad? Que, que tiene su, sus vacaciones en Europa, entonces, um, está bien, ¿no? ¿no? Pero cuando la gente está muy cerca, ahí, ahí nos, como, algo no puede fluir tan fácil, ¿no? Así que este es bastante loco, de la envidia, que, que sí nos toca con gente que, que muchas veces son cerca a nosotros y también um, muchas veces de, de, cuando no estamos muy consciente de, de esta sensación de la envidia eh, que pasa que muchas veces es realmente causa de, de, de mucho conflicto y esto es muy triste porque reaccionamos en una manera, respondemos en una manera Um, muchas veces agresivo, resentido, porque no nos, no nos sentimos bien, ¿no? O no reaccionamos o ya no quiero que me mande más de estas imágenes ya ¿no? y paramos la conversación para un momento como hay este um, hay muy fácilmente que la que agresión surge ¿no? como agresión, aversión um, y sí hasta conflictos muy muy grandes ¿no? um, que se escuche también que o, o puede ser que hemos vivido no basada en este sentimiento de la envidia así que creo que es muy importante de ver un poquito de dónde viene de dónde viene este, esta emoción ¿no? y yo quiero tocar como tres diferentes puntos Um, a dónde podemos ver la envidia tiene como su, su causa o sus raíces. ¿no? Um, y uno que, que creo que sí se puede ver muy claramente, que es la percepción. ¿Cómo nos vemos a nosotros? ¿Cómo... Um, Cómo nos sentimos nosotros, um, qué es para nosotros la felicidad, eh, qué son nuestros valores y qué es importante para nosotros en esta vida, um, también cómo nos relacionamos con otros. Todas estas percepciones tienen algo que ver, que envidia puede surgir ¿no? poniendo un ejemplo tomamos el ejemplo del regalo ¿no? que este regalo que nosotros queremos solamente tenemos esta carta y no este Buda o esta estatua de, que nos gusta mucho um, entonces, ¿qué pasa? Una, un sentimiento básico que todos en una manera más grande o más chiquito tenemos y que nos hace muy muy vulnerable es esta, este sentimiento que carecemos algo que nos falta algo y como este es como un, una base que ya nos hace vulnerable para muchas diferentes emociones difíciles ¿no? así que en este momento como este está como aquí abajo. Que sentimos que me falta algo. Que siento que no soy completa. Que carezco algo. Y el, el otro sentimiento, o la otra percepción, más bien, es que el otro es algo aparte. ¿no? Es algo totalmente, totalmente ajeno de mí. ¿no? Y así que cuando... Con estas dos ya es difícil porque si ya el otro reciba algo que nosotros sentimos que nosotros con nuestra carencia eh, nos falta exactamente algo como esto, este regalo, entonces eh, y el otro está algo muy aparte, no tiene nada que ver conmigo, entonces sí, hay mucho base para que sentimos que no, no, no, no, este no, no es correcto, no quiero esto no me gusta ¿no? y aún más si no estamos muy muy claro qué, qué nos hace feliz qué nos hace contenta ¿no? y muchas veces tener esta, esta percepción o, o surge a veces muy inconsciente o muchas veces muy inconsciente que sentimos que es exactamente esto que yo necesito en este momento Ah, ¿Cómo haría feliz a mí tener esta estatua? Yo podría, realmente yo tenía mucho mejor uso, seguramente como ella, ¿no? Yo, yo tengo un altar tan bonito, o yo tengo un lugar a donde realmente aprecio estas cosas y, y, y quién sabe si ella tiene un lugar bonito en su casa, ¿no? Así que, ¿no? Así que sentir que este es, este es lo que yo quiero, necesito, eh, que me hace feliz ¿No? y, y este eh, eh, eh, aún más cuando tenemos como este porque ella y no yo estos sentimientos están entonces también otra vez confirmando nuestra carencia que ah, yo no, no vale mucho y como tenemos la conformación, conformación, conformación confirmación. confirmación, que uh, sí, yo sé que yo no vale nada. Yo no soy suficiente uh, para, para recibir un regalo aquí, así. A mí no me aprecian tanto um, para que yo pueda recibir algo así. Uh, yo sé que yo, yo no lo merece. Y este re er refor está reforzando nuestro sentimiento de carencia. Así que ahí vamos. ¿no? Y todo, todo este juego que ayuda para que envidia tiene su campo de surgir, si está presente, claro, se hace un hábito. Un hábito de reaccionar así como se, se, se hace más normal y casi también entre, entre nosotros a veces sentimos que es lo más normal que reaccionamos con envidia en esta situación ¿no? y este es un otro factor con cualquier emoción que eh, formamos un hábito y el hábito mismo nos impide de ver que hay una otra opción, hay otras opciones simplemente sentimos que aún se siente muy, muy feo y aún como no nos sentimos cómodos con esta emoción, nada y, y aún sentimos que sería bonito simplemente cosar las vacaciones de nuestra hermana Simple, es, es nuestra reacción y sentimos que sí, claro si no tengo yo vacaciones, claro, yo reacciono así, ¿no? es lógico, ¿no? ¿Cómo, cómo puede reaccionar diferente, ¿no? es, es claro ¿no? y así que empezamos con, o oh, no empezamos, como tenemos el, este hábito de reaccionar así y de estos hábitos reaccionando así, um, también las como siguientes emociones de reaccionar que sí, muchas veces, como he mencionado, como, eh, van en el campo de aversión, muchas veces. ¿no? De, como simplemente como bloquear los mensajes o apagar el cel, o ya no comunicar con esta persona, o sentir que ya no lo voy a llamar, no quiero escuchar de todas sus vacaciones, ¿no? no Así como eh, rechazar la otra persona que está viviendo esto, porque no lo soportamos de escucharlo, ¿no? O también a veces realmente muy directamente con, con agresión, que, que nos levantamos en el trabajo y sentimos, pero ¿por qué recibe este elogio? Yo vi que esta persona no hice y esto y esto y esto hice mal, ¿no? ¿No? Como haciendo todo el enfoque en, en los errores del otro para que se disminuya un poquito este elogio. ¿no? este reconocimiento, también es algo común, una reacción común. Eh, y también resentimiento, como con estos regalos, ¿no? que, que sentimos que, ay, sí, a mí, como las personas de autoridad, no me reconocen. ¿no? Y, y sí, eh, nunca me reconocen, no, no me ven. Así que como estos sentimientos de un poquito como resentir. ¿no? Así que hay muchas, muchas diferentes formas como uh, no solamente surge la envidia, pero después como tiene uh, muchas otras emociones que siguen y de estas emociones muchas reacciones y acciones que hacemos con, a veces simplemente mentalmente, pero a veces también con palabras o con acciones realmente físico ¿no? Y es muchas veces este hábito es tan, tan en automático que no, ni lo cuestionamos, <risa> ni lo cuestionamos. ¿no? Ni eh, no tomamos un alto y realmente eh, ver qué está detrás de esta... Um, reacción fuerte y puede ser que ver oh, hay envidia aquí ah, ok así que este este es un elemento también que simplemente vamos vamos con la emoción, es lo normal así se reacciona en esta situación aún se siente muy mal y aún se, nos metemos muchas veces en muchos problemas y conflictos no importa, no? no, no nos importa, claro nos importa pero no, no nos hacemos consciente Que es el juego Que está realmente pasando ¿no? Y este es el otro punto De no estar consciente ¿no? Que en muchas de esas emociones Y también así es con envidia Que, que la conciencia De realmente qué está pasando La alerta mental en el momento no está presente. Y este son el hábito, como la percepción, las percepciones, el hábito y como no estar consciente, no tener la alerta mental que realmente está pasando. Hace un muy buen campo, a donde sí la envidia tiene todo, todo su lugar, ¿no? puede instalarse muy bien. Así que tomamos un respiro de esto y, y nos imaginamos un momento. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra vida sin sin esta emoción de envidia? ¿Cómo, cómo sería nuestra vida si... Um, como mi, mi propio... Donde mi, mi propio bienestar no está uh, dependiente, depend, depende de uh, si otros tienen vacaciones o no tienen vacaciones, o si, si reciben reconocimiento o no reconocimiento, que, que nuestro bienestar tiene algo mucho más como estable, más profundo a donde se puede anclar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra mente? O, por ejemplo, si... nos sentimos tan, tan conectados con otros, que cuando algo bueno pasa a otros, sentimos que es como, como me pasa a mí, ¿no? Sentimos es lo mismo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si podemos vivir nuestra vida así? Que cada cosa buena que pasa a otros es un gozo, es una felicidad para nosotros. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra mente? ¿Cómo sería nuestra vida? O aún más si simplemente nos podríamos sentir totalmente completas llenos disfrutando la riqueza interna que tenemos y desde ahí también disfrutar la riqueza que otros tienen y sentir que de hecho no me falta nada realmente no me falta nada ¿cómo sería si este sería nuestra base en nuestra vida? Y de ahí cuando, si tendríamos este, si tuviéramos este uh, gozo, ahí paréntesis, ahí tengo la venerable Nankpeh disfrutando que estoy correc haciendo una corrección <risa> de algo que ella me ha enseñado en mi clase de español. <risa> ahí vamos. <risa> Así que si tuviéramos esta, esta mente que está simplemente lleno y se siente contenta con lo que tenemos, y ten, ten, tendríamos la confianza que lo que tenemos aquí es, es bueno, es, es, tenemos una riqueza en, aquí en este momento, entonces también no importa si es mi virtud, mi lo bueno mío, <risa> o eh, si es la virtud de otro, o lo bueno de otro, es simplemente es virtud, simplemente es algo bueno, ¿no? Así que si ¿sí imaginar esto, yo creo que todos, todas podemos ver que esto es lo que queremos, ¿verdad? Comparando con esta mente chiquita que, que siente como, ay, ¿por qué ella? ¿Y ¿Por qué no yo? Como esa diferencia vemos que, ay, una mente así, una mente con este espacio, este sí, sería algo, ¿no? Y claro, simplemente quererlo. No es suficiente, ya todos creo que ya <ríe> morramos en eso, en uh, esta mente generosa, ¿no? Contenta. Así que simplemente quererlo no, no es suficiente. Pero es el primer paso, definitivamente. Necesitamos ver qué realmente queremos y qué no. Y es, es un, un largo camino de realmente llegar ahí, pero poco a poco, sí se puede. Porque todo es, depende de causas y condiciones. Y si queremos resultados diferentes, entonces necesitamos ver, okay, ¿cuáles causas necesito aquí cambiar ¿no? para realmente llegar a, a estos resultados que yo quiero? Y por esto es tan importante de imaginar nuestros resultados. Si imaginamos bien nuestros resultados, entonces sí. Uh, podemos, podemos empezar a ver, ok, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos ahí? ¿No? Pero sí, el trabajo con nuestra mente uh, no, no es algo que podemos delegar. Si no, no empezamos nosotros, nada, nadie va a empezar para nosotros. ¿no? Así que es algo que realmente nosotros mismos necesitamos tomar en nuestro, nuestras manos y, y decir, ok, yo, yo quiero, yo quiero hacer estos pasos, yo quiero llegar ahí y yo quiero empezar a ver qué okay, cómo. ¿No? Y aquí en el cómo um, podemos reconectar con lo que nos hace la problemática, ¿no? así que ver la problemática como como nuestras percepciones erróneas, como nuestros hábitos, como nuestra distracción o no, no estar consciente o no estar alerta, ¿no? Todo esto, si lo vemos, estos problemáticos, problemáticas, entonces sí vemos a dónde podemos entrar. Y por esto es tan importante de ver cuáles son las problemáticas. Porque de ahí, entonces, sí podemos ver, ok, este es que se puede cambiar. Ahí está el cómo. ¿No? En las problemáticas vemos las, el cómo. ¿No? Y por esto, un punto ya muy importante es de hacerse consciente. De hacerse consciente cómo se siente envidia. ¿Qué hace con mi mente? ¿Qué hace con mi vida? ¿Qué hace con mis relaciones? ¿Qué me hace físicamente? ¿No? Así que, estar consciente. Realmente, ¿qué está pasando? Detectándola. ¿En qué situaciones sale? ¿No? ¿Y cómo? ¿Qué, qué reacciones sigue? ¿no? Pasado en, en, en la envidia. Y el otro es checando si estoy en el camino así que ser consciente y a veces también ahí en, en, en hacerse consciente a veces ayuda a nombrarlo de, porque ahí como que muchas veces tenemos eh, es que tenemos miedo de nuestras propias emociones fuertes ¿No? Ni, ni queremos ver, no, no, no, no, no, este está muy incómodo, ay, no. <risa> y así que realmente verlo, yo te veo. Este es envidia. Este que yo siento en este momento es envidia. Este ayudo ya muchísimo, ¿no? Pero sí necesita un poquito valor. Este sí como este valor y este valor viene con, los otra, con las otras dos eh, entrenamientos de um, como mm, contemplar mucho nuestras percepciones y cuestionarlos y también um, ver nuestros hábitos ¿no? y, y ver que uh, no hay otras opciones. Así que ahí, como estos tres, estar consciente, hábitos y percepciones, claro, se ayudan uno al otro, ¿no? Y necesitamos trabajar en las tres. Y a veces podemos enfocar en uno un poquito más tiempo y después en el otro, pero también los tres vamos a ver que una y otra vez eh, ir trabajando con las tres ayuda al, al otro, ¿no? Más trabajando nuestras percepciones más alerta vamos a estar más trabajamos nuestras percepciones más eh, vemos eh, cuando tenemos el hábito de actuar vemos que hay otra opción etcétera etcétera así que ahí hay, hay, hay mucha interrelación también en el trabajo eh, con, con la emoción y en el cómo creo que una que quiero elaborar un poquito más es la percepción. Porque ahí podemos ya desde este momento empezar a realmente como quitar un poquito fuerza a, a, a la emoción. Y primero podemos ir con, con esta parte de no sentirnos completa. Y ahí un trabajo que nos ayude muchísimo para esto, es de conectar con lo que tenemos. Realmente conectar una y otra vez, ¿qué tenemos? Y ahí puede ser algo tan simple como la respiración, que nos puede reconectar con, ¡ay, estoy viva! ¡No tengo vida! Tengo un cuerpo humano. Tengo discernimiento. ¿No? Qué increíble. ¿No? Qué increíble. Y también aún más como ver que yo tengo, tengo cualidades. Y puede ser que sí están un poquito durmiendo, <risa> pero están ahí. Lo veo. Lo veo que sí hay amor, si sí hay compasión, si sí hay, porque puede ser muy así en el inicio y sí quiero desarrollarlo más, pero está ahí. Está ahí, ¿no? En mi mente. Tengo estos tesoros. Ahí adentro. Y si vemos estos tesoros más, entonces sí podemos podemos también ver esos tesoros más en otro y también nos hace más claro o nos hace más consciente que realmente vale para nosotros porque creo que muchas veces no nos damos consciente pero si realmente comparamos un momento de amor auténtico realmente un momento a a ver nuestro hijo y realmente sentir que queremos que esté bien este momento, con un momento de elogio ¿qué más? ¿qué quiere? yo creo que, creo que es, estamos todos en lo mismo que creo que estos momentos de amor son, no son estos tesoros y es como empezar a realmente valorar y, y apreciar lo que tenemos, lo que está aquí en este momento, ¿no? Desde esta vida humana y todo que, que tiene adentro de <risa> esta vida, ¿no? Y todo que está en nuestra mente, todo el potencial que está adentro. ¿Sí? Y si nos pasamos más y más y más en esto, en realmente ver... Lo que tenemos. La envidia tiene las puertas a donde puede entrar la envidia es mucho más chiquito. <risa> Porque sí, si otros tienen vacaciones o si otros, qué bueno, ¿no? Porque yo sé que no, no me está quitando mi felicidad. Y esta es una otra como percepción o que creo que podemos. Um, como ver un poquito, ¿no? que, que muy fácil, como en envidia, sentimos que el otro está quitando mi felicidad, o el otro tiene algo que a mí haría feliz, ¿no? Como, eh, y, y él, él lo, lo tiene y yo no, ¿no? Así que ese es mal, ¿no? Y ahí, como ver qué realmente me hace feliz. ¿Qué realmente me brinda esta felicidad que yo quiero tanto? Que todos queremos tanto. Esta felicidad auténtica. Eterna, la felicidad auténtica. ¿no? Así que creo que esto es algo para investigar a todos. Que todos necesitamos investigar. ¿Qué, qué realmente implique para mí uh, sentir fel sentirme feliz? ¿Qué es esta felicidad? ¿Realmente basta con vacaciones y elogio? ¿Y realmente si los que tienen vacaciones y reconocimiento en el trabajo son más felices que los que no tienen? ¿Realmente estas son cosas que nos hace feliz? Entonces, más y más vacación, más y más feliz. ¿Es así? ¿No? Así que hay... Yo creo que necesitamos investigar nuestra manera de definir felicidad y pase en esto lo que perseguimos o lo que sentimos que necesitamos. Y si ahí tenemos más y más claridad y vamos a tocar una felicidad más y más profundo, menos nos hacemos dependiente si tenemos esta cosa o este reconocimiento o este regalo o no así que ahí creo que se necesita investigar pero es un trabajo que cada quien necesita hacer porque uh, si solamente como escuchamos que me hace feliz pero no lo realmente asimilamos en nosotros Uh, es muy difícil porque el mundo nos dice muchas cosas que, <ríe> que nos haría feliz y es en nosotros que necesitamos tener muy claro que yo estoy convencida que me haría feliz a mí qué es felicidad para mí así que ahí vale la pena realmente investigar y yo creo que este es un trabajo que todos necesitamos hacer porque si no estamos muy muy otra vez muy um, uh, como influya, influyable o Influen influenciable, influenciable, influenciable, influenciable. <risa> y, y que sí, como otros nos pueden decir muy fácilmente qué necesito para ser feliz, ¿no? Y otro uh, punto que quiero poner también como de reflexionar para el cómo, para uh, ver en nuestra percepción qué necesitaríamos ajustar para quitar el piso a la envidia, es también de esta permisa básica que tenemos todos, que somos algo muy separado, totalmente desconectado de los demás que existimos independiente ¿no? y este también nos hace muy vulnerable a envidia y todas las demás emociones y ahí es también investigar investigar cómo, cómo experimentamos cómo nos sentimos cómo estamos relacionados uno con otro y hay una experiencia muy creo que muy tangible que a todos nos ayuda, es esta experiencia que tenemos como niños cuando pasa algo bueno a la mamá claro, impacta a todos ¿no? impacta a todos los niños y sentimos que ay, algo bueno está pasando ¿no? y si, también si algo mal pasa entonces también lo sentimos ¿no? todos, así que si pasa algo bueno, sí tiene un impacto, no solamente a la persona que lo pasa, pero también a todos los demás, ¿no? La hermana que, ten, tú, que tenía sus vacaciones, sí puede ser después, ¿no? Su relación conmigo, podemos hablar más a gusto, más relajada porque ya no está tan estresada, ¿no? Después de todo, semanas y semanas de trabajo, por ejemplo, ¿no? O... Uh, un trabajador que recibió su elogio, entonces puede ser que está mucho más dispuesta de ayudar a todos los demás en el trabajo. Y claro, impacta. Esos eventos impactan. ¿no? Así que si sí hay un impacto que si pasa algo bueno a todos los demás, entonces ¿por qué lo tomamos tan separado? ¿Por qué no podemos ver que si pasa algo bueno al otro también impacta a mí? Si todo el mundo tendría, tuviera, <ríe> si todo el mundo tuviera um, eh, como condiciones para relajar su mente, para conectar con su bondad interno, para sentirse apreciado, escuchado, entonces te, tuvíamos, mu tendríamos mucho menos pre problemas, ¿no? Y nosotros tendríamos también me menos conflictos, puede ser, ¿no? con algunas personas, porque cuando tenemos una mente más relajada, más gozosa, más contenta, eh, nos relacionamos diferente con el entorno, con el mundo, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, ¿no? con nuestros cole colegas en el trabajo. Así que sí tiene un impacto y yo creo que este es algo muy también muy importante de contemplar para en estos momentos de la envidia porque en el momento de envidia nos vemos como algo completamente separado que pasa a ella pero no tiene nada que ver conmigo ¿no? así que este también es un punto creo que es muy importante de de contemplar en estos momentos y también no solamente en los momentos de envidia a veces es, es difícil por esto es bueno también contemplar estas eh, percepciones, esta manera de ver en tiempos a donde no está la envidia encima no y ocupando todo el espacio pero realmente uh, como darnos espacio para contemplar estos uh, permisos y manera de ver y cuestionarlo no Así que creo que ya con esto, <risa> tenemos todo mucho tarea. Uh, tarea en el sentido uh, largo <risa> uh, para nuestra vida. Pero también uh, pienso que es bueno tener una tarea específica para esta semana. Y, y creo que exactamente es bueno que en los momentos a donde pasa algo bueno, a otra persona, algo o algo que nosotros consideramos que queremos uh, o, o sí que, que sentimos que, ¿por qué no pasa a mí? ¿No? esos momentos, lo tra tratamos de estar muy alerta en esta semana cuando pasa algo así en el trabajo, en la familia, entre amigos ¿no? y trata de ver cómo se siente cuando lo ves o cuando el otro te está contando o de, está mandando imágenes trata de ver qué está pasando adentro de ti y si ves en este momento que hay un poquito como un uh, poquito incomodidad o que surge un poquito esto uh, o esta piedrita en el estómago o algo entonces toma un momento y simplemente reconecta con lo que tengas simplemente toma un momento reconectando con puede ser tu preciosa vida humana puede ser con simplemente tener vida puede ser con una cualidad que sí puedes ver puede ser con simplemente conectando con tu respiración ¿no? con el momento presente y con simplemente con lo que tengas Simplemente un momento. Y se siente muy forzado, no importa. ¿no? no importa. El primer paso, reconocer. Y después, sí, empezar. Empezar a ver. Ok, es un momento de carencia. De sentir que falta algo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en este momento? ¿No? Tratar de conectar con esto que tienes. Y yo creo que si aquí, con, trabajando en estas diferentes um, percepciones de, de vernos um, más completa de vernos conectados, de ver el valor de, de, de una felicidad auténtica y sus cualidades, cogimos más y más confianza de enfrentarnos... De enfrentarnos al monstruo podemos decir de envidia y ya no lo vemos tanto como monstruo pero como oportunidad de ver que ah, ahí yo puedo ir un paso más en la dirección de una realmente felicidad auténtica y una vida más contenta ahí vamos que disfruten su trabajo